Nos encontramos en el romano, este hotel y y emblemático de la Villa de Oro de Marbella. Nos encontramos en el restaurante Mou, en el que hoy vamos a reposar unos platos muy especiales, preparados por los grandes chefs. Eh, bueno, pues tenemos entrantes, ahora ya estamos con los entrantes, como podéis ver en la mesa. Entre ellos, las salitas de pollo, con su salsa y alineasada, pimientos también del panado pues y luego muchos platos que vamos a degustar hoy. ¿No? Así que esto lo tenemos en la mesa, y luego pasaremos al de sushi bar que está al fondo para continuar con el plato principal que, no que ya lo no veréis. Que yo he pedido un bacalao, aunque ya no veréis es espectacular. Bueno, pues nada, si estáis vosotros también comiendo, buen pues provecho todo y vamos a disfrutar de este lindas monitas y la rica gastronomía de los.